también está incluido en el género, o sea, en estudios de género también está incluida, están incluidas las minorías sexuales y cómo, eh, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? como usted ha mencionado, hay mucho, mucha discriminación y muchas veces se escondía mucho esto de tener otra opción sexual. Eh, y si eso y si estudio por la falta de fuentes o cómo se podría abordar digamos en, en este caso porque hay varios que son rumores eh, se dice pero eh, cómo podríamos nosotros eh, abordar esas fuentes bueno, eh, vamos a ver, yo creo que está ya muy implantado que la historia de género, que debería ser género, masculino y femenino, es femenino, ¿no? Yo hablo de géneros en general para entendernos, pero yo pienso que la historia de la homosexualidad o, o de la transexualidad, pues en sí mismo son, son temas específicos, ¿no? Porque pues, supondría pues un género distinto, pues creo que no, porque. Ya te cuenta que la palabra género sale de, eh, de, de la lingüística, ¿no? Y entonces hay género masculino, género femenino, son especialidades. Más bien se suele hablar de orientación social eh, no, no, o, o, de, o de sexualidades eh, periféricas, eh, etc. El tema de fuentes es general, no es solo... es para todo, tenemos que... Yo hago historia de las mentalidades, no, historia social e historia de las mentalidades. Y también se decía que no, hay, que no hay fuentes, y hay fuentes, claro que sí, porque todo lo que es una actividad humana eh, se re, acaba re, eh, teniendo su reflejo en las fuentes que se conservan, ¿no? y, y el asunto es que hay que buscarlo, y a veces... Hay que eh, darle la vuelta a la fuente, es decir, la intersexualidad eh, históricamente es el hermafroditismo. El, el, el intersexual era, históricamente se le llamó el hermafrodita. Yo que sé, eh, la sexualidad, eh, pues tenía, perdón, la homosexualidad tenía otros nombres, como, como, ya, como, como ya sabemos, hay que buscar. Eh, a través de otras palabras, eh, como, como, como siempre hacemos eh, los historiadores, utilizamos términos actuales, tenemos que buscar los términos históricos de cada momento que se refieran a eso y encontrarlo, pues yo que sé, sobre todo eh, eh, fuentes en el mundo, en, eh, en el mundo judicial, eh, en la vida cotidiana... Eh, en las crónicas, en tantas cosas y sobre todo cuando hay, cuando hay polémicas, debates, yo me refería al tema, al tema de, de Enrique IV eh, de Castilla, es que tiene que estar ahí, porque cuando hay un tema como ese, eh, tus adversarios políticos en ese caso lo utilizan, ¿no? y por lo tanto queda, queda rastro en, en las fuentes. Claro que sí, probablemente cada tema necesita su propia metodología, etcétera, y habrá que buscarlo y, y, y hacer lo que se pueda con las fuentes, pues haciendo historia, historia comparada, reflexionando, utilizando eh, eh, todo lo que sabemos sobre ese tema estudiado por otras ciencias sociales, un, un trabajo que hemos hecho en otros momentos de la evolución historiográfica con temas que parecían muy difíciles. Se empezó con la historia política, ¿no?, porque eh, las fuentes son muy evidentes, ¿no?, crónicas, políticas, memorias de políticos, cosas de esas pero después con la economía parecía que no iba a haber fuentes y hubo, sobre todo, fuentes notariales con las mentalidades, decía el Sorsdivis que está en todo tipo de fuentes la mentalidad, la manera de pensar, de sentir etcétera, sobre las mujeres se dijo, porque con, con, en parte con razón, porque las mujeres aparecen menos en las fuentes y se hizo historia de las mujeres a todos los niveles y se puede hacer historia de, de de, de las sexualidades periféricas, eh, buscando eh, los resquicios que nos presentan eh, eh, las fuentes. De eso no nos debe quedar duda ninguna. Lo único que no aparece es lo que no se busca. Lo único que no aparece a la hora de buscar datos para, para, para hacer una investigación es lo que, lo que no se busca. Y aquí estamos en cuanto a lo de sexualidades Opciones sexuales minoritarias en el, en el principio de todo. Es decir, bueno, a ver cómo, porque no hay referencias bibliográficas, si las hay, es, son escasas, quizá Estados Unidos hizo algo más, etcétera, pero muy escaso. ¿no? Entonces, por ahí queda mucho camino por recorrer y quizás para, para historiadores que, que inicien sus investigaciones y, y que pueden llevarlas adelante. Pues sean homosexuales o no, sean transexuales o no, etc. ¿no? Porque hay que buscar la transversalidad en la medida de lo posible. Es decir, eh, por eso insisto tanto yo que para hacer historia de la mujer no es necesario ser, ser mujer. A veces son colegas queridas, queridas colegas me han dicho a mí, bueno no, porque a lo mejor no entiendes. O sea, no, te falta la sensibilidad. Bueno, esto, eh, si, si es así no habríamos podido hacer historia social e historia de las clases populares y de la conflictividad eh, social, porque la mayor parte de los historiadores pertenecemos a una élite académica, no trabajamos con las manos y se ha hecho, y se ha hecho muy buena historia muy buena historia social, y se puede hacer muy buena historia de género, y se puede hacer, bueno, y se ha hecho muy buena historia de género y se puede hacer buena historia de las. De las de las opciones sexuales minoritarias y lo están pidiendo a gritos, porque es una historia terrible además. En España lo quizá hunda un poco en ese sentido la persecución del franquismo sobre de los homosexuales y todos y, y es una cosa terrible, aunque eh, todo lo que tiene que ver con la dictadura en España es todo terrible, ¿no? porque fue un, un régimen muy, muy represivo, pero eh, es distinto cuando hay una motivación política y cuando eh, lo que hay pues un, es un desprecio por el ser humano ese que simplemente tiene otra manera de entender la, la sexualidad. Esas son las cosas que cuentan todo lo que está saliendo a la luz. Es conmovedor y tremendo, lo cual debía conmovernos a los historiadores y animarnos a ir en esa dirección. No solo, no solo en lo tocante a esas solidades, sino también a incluir más el enfoque de género, de género femenino.